Te saludo y retomamos este tema que me está apasionando en estos momentos, que es parte de mi curso de el certificado en Fundamentos de Psicología Positiva. Y te voy a hablar del modelo PERMA de Seligman. El doctor Martin Seligman, que es un gurú o un estudioso de esta parte de la psicología positiva, a través de un extenso conocimiento sobre las investigaciones del, de un modelo de bienestar, eh, contribuyó con un acrónimo o un modelo que le llama PERMA, que representa las cinco competencias del bienestar. Uno, la P de positividad, la E de engagement o involucramiento, la R de relaciones interpersonales, la M de meaning y la A de achievement o logro. Entonces, él habla que... En esta parte del modelo PERMA, la positividad se refiere al gozo y a las emociones, al trabajar las emociones positivas, el, el involucramiento o engagement tiene que ver con la experiencia, con las experiencias flow, con el poder concentrarnos completamente en una actividad y enfrentar retos que esta representa utilizando nuestras habilidades. Las relaciones interpersonales son simplemente eso, las relaciones positivas con los demás, uno de los factores que contribuyen a nuestro bienestar. ¿Cómo nos sentimos cuando estamos bien con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestra familia? Simplemente imagínalo, date cuenta cómo es ese sentimiento. Y cuando estamos en conflicto con alguno de ellos, ¿cómo, eh, ¿cuáles son esas sentimientos que nosotros tenemos revísalos revísate a ti y date cuenta cuál es este aspecto de las relaciones interpersonales el significado que es la el meaning que es la m y esto tiene que ver con el sentido de trascendencia cómo sentir que nuestra vida tiene un propósito un sentido que lo que hacemos nos conecta con otras personas, con proyectos o dimensiones más grandes que nosotros mismos. Yo que trabajo con jóvenes y que también de repente yo también me cuestiono cuál es mi propósito de vida, qué es lo que aporto eh, de alguna manera, que me encanta hacerlo, que lo disfruto y que puedo ayudar a los demás. Identificar que ese es mi propósito de vida. Y el logro, el logro que tiene que ver con el achievement y que es, se refiere al éxito en algún ámbito al ponerse metas y lograrlas. La verdad es que está muy práctico este modelo y bueno, ahí les contaré cómo va porque seguramente me lo van a poner a practicar y les empezaré a brindar herramientas que nos, les puedan ayudar con este modelo si les gustó el video, compártanlo, toquen la campanita y suscríbanse al canal.